Hola, me llamo Fran y la idea que presento es un generador de eléctrico, de energía eléctrica, a través de los pedales de bicicletas reutilizadas para utilizar esa energía en las acciones comunitarias del barrio de Puente de Vallecas. Necesitamos gente que tenga conocimientos de electricidad, necesitamos gente que sepa soldar, tratamiento de materiales en general, metal, madera y sobre todo gente, como hemos dicho antes, gente que, que, que tenga ganas de investigar en, en grupo y de encontrar soluciones a problemas que en principio no, no sabremos a lo mejor, pero que existen porque otra gente ya lo ha hecho. En Puerto de Vallecas hay un tejido asociativo bastante fuerte, con una gran tradición y lo que queremos es ser un apoyo, un recurso para que todas aquellas personas o colectivos que quieran necesiten energía para realizar sus proyectos, puedan obtenerla de manera autónoma, sin necesidad de estar enchufados al, a la red y con las propias personas que asistan al evento que puedan generar esa energía eléctrica.